quien llama a paz a lo que solo es miseria no querer saber lo que pasa ahí afuera una vida sin sustos una corbata perfecta el iPhone, la gasolina y otros productos de la guerra el iPhone la gasolina y otros productos de la guerra creo que la paz es como tender puente, no se puede lograr desde un lado solamente. Ahí estás tú, y todo el resto de la gente, formando los dos lados de una ecuación coherente. Formando los dos lados de una ecuación coherente. Porque para buscar esa luminosa ciudad, está en la sierra profunda de nuestra propia persona Sin vida ni camino, sin camino no hay tropiezo, sin tropiezos no se aprende que no hay paz. primero Quizá la paz no se obtiene Más bien ella te encuentra Cuanto menos la buscas Cuanto menos la anhelas Quizá la paz Sea el resultado Perfecto de no sacar nunca tanto orgullo de paseo. De no sacar nunca tanto orgullo de paseo. Porque la paz busca Esa luminosa ciudad. Que está en la profunda de nuestro propio personal. Viejos no se aprende que no hay palabras ah, sin luchar primero. Muchas gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias a la